We'll be right Ahora, eh, una de las, ahora vamos a hablar del margarita y cómo hacer margarita El margarita básicamente se compone de tequila, que viene del agave El agave es como un cactus que se da en México Y el triple sec, que es licor de naranja, es transparente Así que en bueno, si el azul es el curazao, eh, limón y azúcar el azúcar yo el recurso, sugiero que compren eh, la botella de goma, que es como una goma concentrada. Entonces todo esto, tú buscas una unidad de medida, por ejemplo, que para ti sea común, por ejemplo, una taza. Esa va a ser nuestra unidad de medida, puede ser un vaso, no importa el vaso, pero es lo que te va a servir para poder tener eh, el el tener una unidad de medida que te sirva para que el trago te quede bien parejo ahora si no es de tu gusto le puedes poner un poco más un poco menos la medida básica podría ser dos tazas por ejemplo de tequila llena igual te va a quedar para mucha gente una de limón una de goma una de seca ahí tienes eso sea, te debería dar para 3-4 personas más o menos y una de goma eso se revuelve y tú puedes eh, llantar el vaso una copa, o, eh, ojalá, un vaso, igual si es si algo más relajado y eh, ahí estaría el trago listo ahora, si vas a licuar en una licuadora el, tienes tres formas de enfriar, en una licuadora no lo recomiendo porque se te va a... Pues vas a cortar el hielo y eh, eso va a aguar un poco el trago lo otro sería enfriarlo, vas con una cuchara y batirlo batirlo, bat, eh, batirlo y la otra es enfriarlo en un refrigerador en un culero, algo que tú tengas como para poder enfriar el, el cóctel la gracia de los tragos es, bueno ahí tienen la media, pero la gracia de los tragos es que puedan eh, tener un equilibrio con el, con el de los sabores ahora si ustedes lo quieren más fuerte, lo quieren más eh, suave eso ya depende de ustedes, pero ahora ya tienen un estándar nosotros hay una cosa que se le dice onza que se, se puede comprar en las zonas que son especializadas de, de trago y lo otro son los tequileros, los chopes conocidos son vasos que son para tomar tequila, son conocidos mundialmente esos chopes esos te van a servir para hacer una, eh, eh, un trago pero ya como para una persona yo generalmente he hecho lo contabilizado que tiene dos onzas, la mitad de eso es una onza, dos, dos, onzas. Pero lo importante del método que quiero enseñar es que cualquier persona puede hacer un trago y eh, que le quede parejo. Ahora, por ejemplo, tú le podrías echar dos y media de tequila, okay? eh, dos y media de, de, o sea, una y media de limón, una y media de goma y te va, te va a quedar, eh, nosotros lo hacemos así con, con los, con las unidades más básicas, con los chops en eh, dos y media, uno y media, pero básicamente eso tiene que ver con una cosa de gusto que te alcanza la copa pero con eso tu y y también si lo van a licuar, ojalá póngale poco, lo pueden enfriar también lo pueden revolver y si tiene, o oh, lo pueden batir también si tienen algo para batir les sugiero que lo revuelvan o lo mantengan enfriando un poco Revolver igual va a servir bastante Si igual lo van a lograr enfriarlo Pues, pues si le van a echar hielo a la... mucho hielo al trago al cóctel Porque esa es la forma de que... O sea, no se les va a derretir todo el tiro Entonces... Y en una zona que no se haga calor Entonces mientras más hielo haya Menos pues, probabilidades de que... De que... que se irrita el tequila tiene la característica, como muchos cócteles que vamos a hablar durante estos podcasts, es que tiene la denominación de origen. Es como un registro de marca que tiene que solamente este en México, en el estado de Jalisco, se produce, no es que buscáis solamente la agave, imagino que en otros lados también, pero se produce la agave que es como un El agave es sin H, con G, eh, ellos lo pueden producir en esa zona y le pueden, eh, pueden decir que hacen tequila. Eso pasa con el champán en Francia, con el pisco en chile, con el vodka, no tengo muy claro, y canvas o coñac en otro país. Que puede ser, no recuerdo dónde viene el coñac, pero, se, se me olvidó, pero creo que en, este, en España les pasó de que, tienen, de, de, creo que se les dice canvas o canvas. Eh, dale igual porque lo voy a revisar el material y se los voy a explicar bien cuando también tú puedes, si ya o sea, si hay gente que escucha y tiene como más indumentaria de coctelería, hay uno, unas botellas que tienen como unos filtros que son muy de par, tienen como una bombillita chica que se pone en la botella tú puedes contar también, tres segundos cuando tú lo botas eso te da una 11 6 segundos son 12 entonces eso también si lo saben hacer ese es el parámetro de la de, ese es como el parámetro de la medida del, del tequila eh, una variación del tequila parece el tequila blue tequila azul que es tequila eh, licor de curazado que es igual al licor de cascada naranja amargas eh, limón eh, Azúcar en otros países le dice al limón lima, creo, o zumo de lima, algo así, pero es limón. Eh, lo pueden googlear y pueden ver cuáles son las, las variantes del, del pez para no caer en detalles. La preparación es la misma, siempre esto se bate, generalmente se bate en una coctelera, pero ustedes lo pueden usar en una licuadora. Eh, hay cosas que no dan lo mismo, por ejemplo, un martini, dry. Bueno hacen esto y les va a resultar un tequila blue la variación eh, pasa por el color del cursado hay tragos que no puedes va los que son como el martini dry que lleva gin y eh, gin y martini gin y martini dry martini seco pero ese trago el que lleva la sección de james bond ese no se ese se bate tiene una particularidad que no se bate se revuelve Ay, creo que de hecho es así es lo que dice eh, revuelto pero no batido porque eh, igual es un trago que no es como el clavo oxidado no. son tragos que por ejemplo tú le echas al vaso el el, el, el trambuín, más el, el, el whisky y, y está igual que los fachos son tragos que ya están son tragos muy antiguos pero ya están no necesitan la coctelera no todo el rato se necesita la coctelera no todo el rato necesitas tener un adecuador o algo que te permita eh, batir. Ya si no tienes ninguna de esas cosas, batiendo funciona bastante. Bien. La idea, la idea, por lo menos como yo lo veo yo, es que si los tragos se deben, deben mantener un equilibrio. Ya no puedes sobrepasar el limón o el o el, o el, tequi, o el, el tequila, etc. O te muy dulce. Si te queda muy dulce, suelo en proporción. O sea, una más de, de limón, una más de goma, una más de triple seco. Y ahí está el limón hecho. Ya si te quedó muy malo, yo te sugiero que lo hagas de nuevo. Eh, muy usual que de repente la gente haga reclamos como que queda aguachento. <ríe> Me llamo, bueno, eh, fue un reclamo que lo tuve hace poco: que, que aguachento de un, algo que es líquido. Entonces, también cuando si se van a dedicar a este tipo de cosas, también tienen que aprender a identificar ese tipo de qué es, cuál es el problema del trago. Generalmente un error, si tienen cautelera no lo batan más de 10 segundos, porque se produce el problema de la, de la licuadora, se hace esa agua, sea, se agúa el trago, se, se pone, el hielo se derrite y hace echar perder el trago, enfría con su agua. Un error eh, que sucede son 10 segundos y se vierte en la, en la copa que debería estar con sal. Eh, ¿Qué más? Eso sería bueno. Eso va a ser el sería por todo. Hay que un 2 en 1 porque la verdad es que eh, la entre el tequila blue y el tequila margarita o el margarita eh, no hay mucha diferencia. Es casi lo mismo. Pueden haber diferencias, pero yo no voy a entrar. Eh, Básicamente yo voy a hacer algo fácil, así que si alguien se sabe otra medida, no la puedes escribir y ahí conversamos. Eh, suscríbanse, vean otros podcasts, Maldito Inmigrante, esta foto será un enfermo. Y el Camino del Héroe para los que son que quieran escuchar la experiencia de gente que, que está emprendiendo y todo eso. Eh, subiré un, Cuando yo la avise, voy a subir un libro. Eh, en el cual eh, voy a explicar con recetas la, la y con imágenes lo que estoy diciendo ahora. Así que nos vemos, chicos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Oh, no that the right I keep Boy, they we hustle what the night. We... Old boy know that the ride or die. Old boy, know that the ride or die. I keep well by my seat. Boy, know that the ride or die. I keep well by my boy, They we hustle but the night. We... Boy, by my seat. Boy, know that the ride or die. Ride or die? <laughs> my name came up a lot of sounds. More when I was not around. Certain people that I know.